Hola, soy Sadis Joana, soy nacida en Bogotá, vivo en Bogotá, hago mil cosas, me encanta bailar, me encanta dormir. Uh, soy instructora, diseñadora gráfica, diseñadora de modas, oficiante de ceremonias simbólicas, waiting planner, instructora, hago mil cosas, pero todas con el mayor cariño.